al canal de nuevo hoy chicos les voy a explicar cómo usarías tu cámara reflex vale, hoy sencillamente vamos a tocar lo que sería el modo manual normalmente la gente se confunde mucho porque hay muchas cosas que hay que tocar en el modo manual y no es tan sencillo como si fuera el modo automático, el modo automático recuerden es solamente tomar la fotografía y ya está pero lo toma como quiere la cámara, no como lo quieres tú yo pero tú también Entonces chicos, hoy vamos a tocar tres puntos del modo manual Primero sería la velocidad de obturación El segundo sería el ISO Y el tercero el diafragma Vale, vamos primero con lo que sería la velocidad de obturación Vale, primero que todo preguntarás ¿Por qué tienes un bol y agua? Vale, digamos que el bol de que esta sería eh, La fotografía y el agua, el elemento Para no confundirlos mucho Voy a utilizar lo que sería flecha hacia arriba y flecha hacia abajo. No voy a utilizar ni números, ni esquemas, ni nada por el estilo. Entonces, voy a explicar cómo tomar la fotografía. Primero, con la velocidad de obturación. Vale, primero que todo, todo con la cámara en mano. Y vamos a empezar. Vamos primero que todo, con la flecha hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que la velocidad de obturación sea muy baja. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo en unos... Vamos a ponerlo en 15. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que esté en 15? Significa que la velocidad de obturación va a estar muy baja Porque con la velocidad de obturación que esté muy baja Significa que la fotografía va a tener muchísima luz Recuerden que la cámara solamente es un objetivo que recibe luz ¿Entienden? La, la lente recibe luz ¿Entienden? Y de eso se saca la fotografía Entonces vamos a poner la velocidad de obturación muy baja Para que ustedes entiendan Vale chicos, voy a lanzar el agua entonces con una velocidad muy baja ¿Vale? vale se puede ver bien, vale, tiene mucha luz pero, recuerde que esta velocidad de obturación es muy baja, entonces se tardaría mucho en lo sacar la fotografía y tendría mucho movimiento el chico acá de ver la fotografía se ve muy bien ¿verdad? se ve con mucha luminosidad y se ve normal, se ve, muy, se ve bien la fotografía, vale, ahora vamos a hacer lo contrario, la flecha hacia arriba ¿verdad? la velocidad de obturación alta vale, entonces vamos a acomodarlo vamos a ponerlo a unos... 400. Vamos a poner la velocidad de a 400 y eso significa que la fotografía se va a tomar muy rápido. ¿Cuál es el problema con esta, con esta velocidad? Si tiene poca luz, la fotografía no se va a ver absolutamente nada, entonces se recomienda que tenga muchas luces, por ejemplo, tengo las dos luces que tengo a mi lado y la luz de la ventana, entonces, entonces se puede ver la foto perfectamente, entonces vamos a poner el ejemplo la fotografía y ustedes vieron que se tomaron más rápida que cuando tenemos la velocidad de obturación baja entonces esto significa que vamos a tener poca luz, es verdad pero se ve más detallada lo que sería la fotografía, no se ve como la de baja, baja velocidad de obturación entonces vamos a hacerlo en los dos casos en dos casos, digamos al extremo, o sea que tengamos una velocidad de obturación muy muy pero muy baja y una velocidad de obturación muy muy muy alta Vale, Vamos al nuevo caso. Primero, que sería con la baja, altura, baja velocidad de duración. Para este caso, vamos a tener que utilizar un trípode. Ya que, si cuando esté muy baja la fotografía, como la estamos tomando con nuestras manos, va a ver muy, muy, pero muy movida. ¿Entiendes? Entonces, vamos a utilizar un trípode para que se vea perfecta, ¿no? Sí, mmm, con poco movimiento, digamos así, de la fotografía y se pueda detallar por lo menos lo que sería el elemento. Chicos, antes que todo, les recuerdo en estos casos, apagar las luces. Por ejemplo de estas, luz, estas luces Porque tenemos que utilizar poca luz ¿Vale? ahora si sí, nos preparamos para la fotografía Preparamos la cámara Ok, revisamos que el trípode está bien puesto Que toda la configuración de la cámara está bien Y Nos preparamos para la fotografía chicos, acaban de ver la fotografía como sería a una velocidad de obturación muy, pero muy baja. ¿Vale? Vimos la fotografía muy luminosa, con mucha luz entonces no es idea de la fotografía, ¿tiene? Entonces, ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a tener fechas arriba, una velocidad de obturación muy, pero muy alta. Entonces, lo que quiero hacer con esta foto, fotografía es que el momento en el que el agua está cayendo al cuerpo ¿Vale? vamos a arreglar. En este caso, no necesitamos el trípode. ¿eh? Vale chico? entonces preparamos la cámara lo que sería... Para una velocidad de obturación muy pero muy alta Vale, la vamos a poner en Vale chicos, bueno, pues, vamos a ver aquí la fotografía Y Empezamos Vale chicos en el cual se ve cómo va cayendo poco a poco el agua Vale A mí lo que pasa Me encanta este, este modo Porque se ve muy detallada la fotografía Vale Pero una cosa Usted no Ustedes no vieron Pero tuve que configurar el ISO Eso es lo que nosotros vamos En el segundo punto ¿vale? El ISO Para qué funciona el ISO El ISO Tiene dos forma igualmente Hacia arriba y hacia abajo Mientras menos ISO hay Menos luz ¿Me pero mientras más ISO hay, más luz va a tener la fotografía, entonces, no entiendo, cuál es el problema del ISO, entiendes, cada, cosa, cada punto que tome decirle tiene un problema, tiene una ventaja y una desventaja, vale, si utilizamos el ISO muy baja y la fotografía tiene bastante luz sin problema, sabe perfecta, pero qué pasa si es lo contrario, la fotografía es muy oscura y utilizamos un ISO muy alto, Significa que la fotografía va a tener mucho ruido. No sé si se si habrán dado cuenta, en algunas fotografías cuando se acercan mucho y ven unos puntos de colores como rojo, azul o verde, eso, eso es ruido, ¿vale? Nosotros cuando hacemos una fotografía no queremos ruido en realidad, pero también tenemos que utilizar grisos para que tenga un poquito de iluminación y no se vea tan oscura. Vamos a hacer igualmente los dos ejemplos. Un ISO muy bajo y un ISO muy claro y un ISO muy alto. En este caso ya me importaría lo que sería el agua del bol y luego el agua que está en el envase este. Aquí solamente vamos a tomar la fotografía desde el punto de vista del ISO, de la iluminación. Vale, voy a tomar la fotografía con el ISO así, lo más bajo que se puede es con mi cámara. Entonces, para que haga un ejemplo. Perfecto, aquí acabamos de mostrar una fotografía con el ISO más bajo. Ahora vamos a poner la flecha hacia arriba, ¿entiendes? Con un ISO. Inmediatamente alto, voy a poner el ISO en 640. Es bastante alto, pero no se pasa de la fotografía. Ahí voy. Aquí tengo la fotografía, se ve con mucha luminosidad, muy clara se ve la foto en realidad. Uno desde fuera, cuando está viendo de lejos, le dice, pero en realidad no se ve tan mal, se ve muy claro, es verdad, pero no se ve mal. Claro, ahora vamos a utilizar el modo exagerado. Y también les voy a mostrar lo que sería la fotografía con el modo que acabamos de tomar ahora. Vale, vamos a subir el ISO a unos 1600. Sí, 1600. A ver si puede subir. No. Pero vale, chicos, voy a subir el ISO a tope. Se llama Hit 1. Eso ya pasa más de 1000. ¿Vale? Para la fotografía para que ustedes vean. Tengo que bajar la velocidad de obturación. Tuve que subir la velocidad de obturación para que la fotografía no salga con tanta luminosidad. Vale, chicos, aquí tengo la fotografía. Se puede, ver la foto, se puede ver, pero ahora que lo voy a poner en pantalla lo voy a acercar, ustedes bien, ustedes pueden ver que la fotografía no se ve tan bien detallada, se ve con mucho ruido, se ve como si fuera una cámara, no sé, de teléfono antiguo, entiendes, como si, se ve muy mal, entiendes, esa es la cosa, siempre tenemos que configurar lo que sería la velocidad de obturación y el ISO, para que la, para la fotografía no, no se vea con mala calidad, siempre recomiendo yo que tenga el ISO lo más bajo posible, ¿Entiendes? Para que la fotografía se dé más detallada allá. Primero con la velocidad de obturación y después con el vicio. ¿Vale? Entonces vamos a, vamos ahora al tercer punto. Al diafragma. ¿Vale chicos? ¿Para qué funciona el diafragma? El diafragma sencillamente sirve para enfocar un objetivo o para desenfocar. ¿Entiendes? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ponerlo. Chicos, ponemos la cámara en lo que sería el modo correcto, en el modo más básico Para que la fotografía sale bien Recuerda el ISO más posible Y la velocidad de duración La que ustedes más o menos se puedan ver bien A fotografía vale cómo utilizar lo que sería un diafragma Alto, o sea, la flecha Hacia arriba, ¿entienden? Y es el diafragma alto, hace que todo Lo que sería la visión del campo se vea Enfocado, no tiene ningún modo de desenfoque Ni nada, todo enfocado Así que vamos a tomar el ejemplo que enseguida lo el, que el, sería el envase donde tengo el agua. Vale, voy a tomar la fotografía. ¿Cuál es el problema de esto? Esto también sirve como sería la blocesturación. Mientras más tierra que más hay, la blocesturación disminuye. Entonces, empieza a ver con mucho movimiento. También se recomienda utilizar trípode, pero no tan, tan necesario. Si no tener una buena y ya basta. Ahora vamos a poner la flecha hacia abajo, ¿vale? Una velocidad de duración baja. Eso lo que hace es hacer un desenfoque de campo total, ¿vale? Mi objetivo como un 18-55mm, no se va a notar mucha diferencia. Pero si utilizamos un 35mm, sí se va a notar, ¿entiendes? Así que lo mejor que te puedo recomendar es mover el objetivo, vamos a ponerlo a un 35mm. No se va a ver tan nítido como si fuera el objetivo, pero va a ser lo que sería la función. Así que vamos a hacerlo, vamos a bajarla lo más posible a 45 y vamos a tomar la fotografía. Una fotografía que acaban de ver, por ejemplo, el micrófono se ve totalmente desenfocado y lo del fondo también, ¿entiendes? Esto es lo que quería llegar a estos tres puntos. La fotografía con una cámara reflex en modo manual en realidad no es tan complicado, sencillamente es tener muchas prácticas, tomar muchas fotografías y ir aprendiendo poco a poco como una vez un sabio fotógrafo dijo alguna vez, un buen fotógrafo se, se hace cuando toma su fotografía 10 millones, ¿entiendes? normalmente un fotógrafo normal toma 100 fotos ¿entiendes? en una sesión o 200 fotos dependiendo, entonces imagínense 10 millones de fotografías en toda tu vida, de fotógrafo y no estamos hablando que vas a sacar buenas fotografías en el sentido de la perfección, sino sacar una buena foto. ¿Entiendes? Y bueno chicos, esta sería la explicación de cómo utilizar tu cámara reflex Espero que les haya gustado el video, pueden subir al este canal totalmente gratis. Aquí lo voy a dejar un video anterior mío y por aquí, no sé, lo que se va a apetecer en el Espero que les haya gustado, dar un buen like y nos vemos hasta el próximo video. Chao.